Nicaragüenses listos para Centroamericano de Karate Competencia de Karate Open a los Juegos Previos Centroamericano Este evento se realizó en el Instituto Nicaragüense de Deporte IND Fue un intenso fin de semana la que tuvo todos los pinoleros amantes de las artes marciales En esta competencia participaron niños y niñas de 5 a 13 años jóvenes adolescentes de 16 de 18 años de edad en este evento estuvieron presentes los países como costa rica honduras guatemala y nicaragua ahorita pues la open se ha estado haciendo desde hace dos años no había agarrado mucha fuerza hasta ahorita en la actualidad pues y gracias a dios pues el año pasado lo hicimos nuevamente hoy estamos realizándolo y este, estamos participando con los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica porque la Open es la palabra abierta, entonces todos pueden participar no solo en la región de, de Nicaragua, ni Centroamérica y Centroamérica del Caribe sino también Panamericanamente y ahorita gracias al apoyo que hemos tenido con, con la presidencia de la Panamericana esta Open ya es oficial Gracias también a, a los resultados que ha tenido el licenciado Emerson Velázquez como directivo, que él ha ido escalando peldaños en, fuera de, de, de Centroamérica. Y gracias a eso tenemos la Open ahora, que ya es oficial, y posiblemente el año que viene ya tengamos más países participantes. Todas estas actividades, como sabemos, cuentan con el apoyo, el respaldo permanente e incondicional del presidente de la República, comandante Daniel Ortega de nuestro gobierno para lograr que estos juegos centroamericanos del último trimestre del año Managua 2017 sean memorables. Mi nombre es Gracias Sandoval, soy de Honduras, estoy representando a mi a Honduras en cata femenino, pues me siento muy feliz porque mi trabajo con mi sensei ha sido muy duro y Estamos muy agradecidos por estar aquí, especialmente porque no es fácil estar en una competencia interna, una centroamericana. Muy bien, eh, soy Emiliano Larrecochea, este, represento a Nicaragua en cata masculino. Eh, gané el oro y me siento muy feliz de haber logrado el objetivo. Mi nombre es María José Granado Domírez, eh, acabo de participar en la categoría cata femenino senior, donde acaba de ganar y me siento muy feliz. Me presento a la, a la selección de Costa Rica y este torneo es un torneo muy importante, ya que se aproximan los Juegos Centroamericanos. En esta competencia fueron seleccionados como finalista a competir por medalla de oro por género femenino y masculino.